Vale. Bueno, eh, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Veo que, que vais entrando poco a poco por la plataforma. Eh, bueno, dejadme verificar un momentito que, que el sonido está funcionando. ¿Sí? Eh, ¿Me escucháis bien? Podéis ponerme en el chat si me escucháis bien, se si oye bien. Bueno, ¿me escucháis? ¿Los que estáis me escucháis? Vale, fantástico, fantástico. Bueno, ya veo que me estáis escuchando, así que si os parece voy a ir empezando. Bueno, pues bueno, buenas tardes a, a todos y buenas tardes a todas. Voy viendo, ¿no? Voy reconociendo, pues Diana, Zinaida, gente que no conozco que supongo que serán de, del norte. Bueno. Eh, para los que no me conocéis, yo soy, yo soy Elena, soy Elena Polidura y, y bueno, pues soy pues, sociedad de la escuela, de la escuela de COI y formadora y facilitadora. Ya muchos de vosotros ya me, ya me vais conociendo y a los demás pues ya nos iremos conociendo. Eh, lo que lo que estamos haciendo hoy, este, este, webinar que, o este espacio que creamos a través de, de la plataforma del webinar, es un espacio que, que tiene varios varios sentidos. ¿no? Por un lado el, el, el que vayamos ¿no? fomentando este espacio, de, este espacio de comunidad, comunidad de coaches integrales, ¿sí? con lo cual bueno, pues esta actividad que hacemos se va a enmarcar dentro de esta propuesta de, de comunidad de coaches integrales donde nos vamos a ir pues eh, formando, vamos a seguir actualizándonos, vamos a seguir compartiendo desde pues con, con otra gente. Eh, y segundo, para poner un poquito el contexto de, para poner un poquito el contexto de, de que vamos a hablar hoy, el tema de los juicios, eh, lo que hoy vamos a hacer es eh, poder revisar y poder eh, cubrir alguna parte de, de cómo identificar los juicios y cómo poder trabajar los juicios cuando están saliendo en el marco de, de una conversación de, de una conversación de coaching. ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo, lo más eh, dinámico lo más interesante posible. ¿Sí? a ver qué tal se me dan las nuevas, las nuevas tecnologías. Bueno, eh, muchos de vosotros, de los que venís de algunos grupos, hemos profundizado más en una parte de juicios y, y otros menos. Entonces, bueno, el día de hoy lo que pretende es que podamos reforzar esa parte de conocimiento y, y poder solventar algunas dudas que nos estén que nos estén dando. Y muchos de vosotros, de los que voy viendo, pues ya conocéis pues casi todo el contenido. Yo creo que también puede ser una buena manera de... De, de revisar, de repasar, de poner un poquito aquellas tuercas que cuando nos enfrentamos a esta parte que es de los juicios y la sesión, nos resulta un poquito más, más complicado. Bueno, pues eh, os comento, Humberto va a tener va a tener el panel de, del chat abierto, eh, Yo eh, todas las preguntas o las dudas que vayáis teniendo las vais escribiendo en el chat, Humberto las vais recogiendo y en varios momentos de, de la charla pues, eh, pues iremos resolviendo esas dudas para que no se vaya quedando atrás, ¿vale? Así que todo lo que os vaya, todo lo que os vaya saliendo, todas las dudas que os vayan saliendo, las vais, las vais poniendo y, y desde aquí vamos a seguir comentando. Ok. Bueno, pues vamos a, vamos a ir comenzando. Eh, el título que, que le doy a esta transparencia es En la realidad, no es como es, sino en la realidad es como somos, ¿vale? Este título, yo creo que ya nos va poniendo un poquito en, nos va poniendo un poquito en línea de lo, que, de lo que vamos a, a contar hoy, ¿no? Eh, cómo, desde esta propuesta del coaching, desde esta visión del coaching, desde el lugar desde el que nosotros estamos mirando, ya está determinando el tipo de realidad en el que estamos viviendo. Con lo cual, fijaros la importancia de poder conocer el lugar desde el que yo parto, la importancia de poder conocer cuál está siendo mi manera de ser, para poder intervenir en aquella realidad que muchas veces no me resulta pues no me resulta satisfactoria, me gustaría que fuera de manera diferente, eh, me gustaría poder cambiar algunos de los aspectos, sí. Entonces este es un poco el, el punto de partida desde, desde el que vamos a avanzar. Perdonadme, pero se ha atascado la, la transparencia. Perdonad un momentito. Vale. Eh, algunas notas antes de, de comenzar, antes de, de poder entrar de golpe de golpe en los, en los juicios, ¿no? Sí que, sí que me gusta el que podamos eh, el identificar el punto de partida donde nosotros estamos hablando, ¿no? Y el punto de partida del que hablamos, donde viven los juicios, es en nuestras conversaciones. Al final, nosotros nos pasamos el 90% del tiempo conversando. Y si os preguntara con quién conversamos, me diría pues estamos conversando posiblemente ¿no? pues con mi vecino, con mi, ma con mi pareja, con mi marido ¿sí? Y también estamos constantemente también nosotros conversando con nosotros mismos. La manera que nosotros tenemos de conversar pues va a determinar esa manera que nosotros tenemos de ver el mundo. La manera que nosotros tenemos de conversar va a determinar aquellas cosas hacia las que llegamos y aquellas cosas hacia las que no llegamos ¿vale? De la importancia de, de poder conocer desde qué lugar estamos conversando. Eh, además, eh, somos seres lingüísticos vivimos desde el lenguaje. Eh, nosotros como seres humanos necesitamos el lenguaje para poder crear, para poder compartir, para poder transformar, para poder relacionarnos con los demás. Forma parte de algo que, que es intrínseco a nosotros, nos permite relacionarnos, nos permite eh, el poder entender también lo que ocurre. De hecho, cuando una persona, ¿no? en el, cuando digamos un poco cuando pasamos momentos en los que muchas veces sentimos que no nos podemos comunicar, sentimos que no nos entendemos, nos generamos como una especie de inquietud personal, ¿sí? Porque para nosotros el lenguaje es eh, tremendamente importante. Luego, esa frase que tanto me encanta y, y los que participan de, de los grupos de, de Andalucía y Extremadura saben que la digo mucho, y es que el lenguaje no es inocente ni gratuito, aquí. La, la frase es como, como que para mí ya dice mucho, ¿no? Eh, planteamos que no es inocente ni es gratuito porque nosotros decimos aquello que queremos decir y ninguna de las palabras que decimos habitualmente nos sobra. ¿Esto qué implica? Implica que cada palabra o cada frase, cada conversación que tenemos va a tener un impacto, tanto en nosotros mismos como en las personas con las que nosotros nos comunicamos. Con lo cual, cuando hablamos de juicios, los juicios tienen impacto tanto en nosotros como en las personas hacia cuáles lo estamos emitiendo, ¿sí? Yo siempre digo el ejemplo que eh, muchas veces tenemos la... decimos esa frase de, uy, perdona, es que no es lo que yo quería haber dicho. Y un poquito en realidad, si sí es un poco lo que quería haber dicho, en el fondo, lo que quizá no tiene con la manera de hacerlo. Por eso de que decimos que el lenguaje no va a ser inocente ni el lenguaje es gratuito. Eh, cuando conversamos... Eh, todos los elementos han de ser coherentes, es decir, en mi lenguaje, en mi cuerpo, mi emoción, mi energía, mis palabras, eh, es necesario que sean coherentes para que no creen distorsión. Cuando las genera, para nosotros mismos también nos genera una distorsión. ¿sí? Y cuando hablamos de este lenguaje, hablamos de dos elementos clave: la capacidad de hablar y la capacidad que nosotros tenemos de escuchar. Cuando hablamos de juicios, es eh, muy importante entender que los juicios están lo, viven y se están dando lugar tanto en el hablar como en el escuchar, es decir, cuando yo estoy hablando de, de, de mi juicio, que ahora andaremos un poquito más en eso del juicio, y cuando yo escucho eso, esos juicios o esas creencias de otras personas. A veces pensamos que los juicios simplemente están en el hablar, lo que yo emito, lo que digo, y se nos olvida que en nuestra escucha van entrando muchos de esos juicios que van permeando y empiezan a formar parte de esa realidad de la que nosotros, de la que nosotros vamos a vivir. ¿sí? Eh, vale, me vais a perdonar pero eh, le cuesta un poco pasar la transparencia, ¿vale? Humberto, no sé si puedes ayudarme aquí, bueno, como estamos como en familia, ¿Estamos en familia? Pues, bueno, nos pasa. A ver... Ahora. Vale. ¿Dónde se ubican estos juicios? ¿Vale? ¿Dónde se ubican estos juicios? Se van a marcar, como bien he dicho, se van a marcar en la escucha y en el habla. ¿Vale? Ahora nos vamos a centrar sobre todo en la parte del habla, de cómo yo voy creando mi propia realidad o voy transformando mi realidad a través de lo que digo. Estaríamos en este punto, de lo que digo, de los actos lingüísticos, en esta parte afirmaciones y declaraciones. Muchos de vosotros ya conocéis este cuadro, es un poquito como el mapa de la conversación, donde, donde vamos a encontrar elementos como el silencio, como la escucha, el habla, y dentro del habla vamos a ir indagando en esta parte los actos, los actos lingüísticos. Aquí es donde vamos a enmarcar lo que vamos a comentar ahora, ¿vale? Pero antes de eso, sí que me gustaría el, el recordar una parte, de, un punto de partida, que es esto de, de las afirmaciones y las declaraciones. Cómo nuestro lenguaje eh, tiene una función muy clara y cómo desde esta función eh, se va determinando nuestra propia realidad. Cuando nosotros hablamos, eh, estamos haciendo dos cosas, ¿sí? Por un lado, imaginaros que estamos hoy en Sevilla, que es el caso, hoy estoy en Sevilla, y yo digo, pues hoy en Sevilla eh, a las seis y cuarto de la a las seis y cuarto de la tarde eh, hace sol, ¿sí? Yo ahora mismo estoy describiendo lo que lo que observo. Es decir, yo miro en mi ventana, yo veo, digo, pues hoy hace sol. Describo la realidad, ¿sí? O por ejemplo, eh, pues estoy sentada en una silla de color verde, ¿vale? Aquí yo simplemente describo aquello que estoy observando. Digamos que la realidad ya existe, yo lo único que hago es que lo estoy describiendo aquello que veo. Luego podemos entrar un poquito en el debate de cómo veo las cosas, ¿vale? Pero partimos desde ese lugar. O por ejemplo, ¿no? Los de Santander podríais decir, pues hoy en Santander está lloviendo, está lloviendo, me asomo a la ventana y estoy describiendo la realidad. Vale. Cuando estamos hablando de describir la realidad, estamos hablando de eh, describo de aquello que ya existe. Yo no lo creo, yo no lo transformo, simplemente describo lo que existe. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos tenemos, eh, hay una función de la que a veces obviamos y es eh, la de generar la realidad, por ejemplo. Eh, imaginaros que mañana, hoy es viernes, pues mañana viernes por la tarde, algunos de vosotros, perdóname un momentito, pues vais a, vais a acudir a una boda, os han invitado, ya tenéis el traje preparado, ya tenéis la pamela, el maquillaje, ¿Sí? y os dirigís al ayuntamiento o a la iglesia. Eh, esas dos personas que se están casando en ese momento, hay un momento en la ceremonia que el cura o el alcalde, el concejal, le dirá yo os declaro marido y mujer. Desde ese momento, antes de que el, el alcalde o el concejal o el cura dijera esa frase, la realidad de las personas era de una determinada forma. A continuación de haberlo dicho, se transforma. ¿De qué manera? Pues existe una serie de implicaciones legales, eh, existe una serie de, de reconocimientos sociales, eh, existe una serie de implicaciones también jurídicas, económicas ¿no? Que hasta ese momento no estaban ocurriendo. Con lo cual desde aquí, desde aquí nosotros estamos creando una realidad cuando estamos emitiendo esto que nosotros decimos ¿sí? Eh, cuando yo por ejemplo me voy de viaje, y estoy creando un viaje para este verano y estoy conversando a lo mejor con mi pareja, con mis amigos, y yo empiezo a decir, eh, pues seguramente el país va a ser precioso, va a ser una maravilla, va a ser fantástico, lo vamos a pasar estupendamente, desde este lugar a mí posiblemente me empieza a crear mi propia realidad a nivel de, pues está cambiando mi emocionalidad, me estoy emocionando, eh, me estoy me estoy ilusionando, me pongo a investigar sobre aquel viaje que he decidido que voy a hacer, ¿sí? Con lo cual estoy siendo capaz de generar una realidad diferente. En este sentido, la realidad no existe, la situación no existe hasta que yo lo estoy emitiendo. Otro caso, por ejemplo, para que nos quede claro es, eh, pues imaginaros una persona que se enfrenta a un juicio, un juicio por multas, por no irnos en en un momento así como demasiado tremebundo, ¿no? Y, y va al juicio, tiene un abogado, le defiende... Y en un momento dado, pues cuando ya el juez ha escuchado, el, el momento, pues el juez va a emitir sentencia. En ese momento, lo que diga, la sentencia que diga el juez, va a hacer que cambie la realidad de la persona o no cambie. Si le dice, pues te considero culpable, pues aquí podría ir desde que la persona fuera a la cárcel, o desde que le embargaran la nómina, o tener que pagar una serie de multas. Cuando le dice que es inocente, pues su realidad ha cambiado. Es decir, vamos viendo un poco cómo desde aquí se va cambiando esta, esta parte, de la, a ver, esta parte de, la, de la realidad, ¿vale? Porque es importante entender estas dos diferencias? Porque con nuestro lenguaje nosotros estamos creando, por eso nosotros decimos que el lenguaje es acción. Nosotros a través del lenguaje podemos crear y es muy importante para nosotros desde nuestra función como coaches, entender y saber cuándo estamos describiendo la realidad o cuando, o cuando estamos generando acciones, cuando estamos creando realidad. Y ahora lo vamos a entender en un momentito. Um, un poquito el nombre técnico que le pondríamos cuando describimos la realidad, estamos hablando de afirmaciones y cuando Estamos generando, estamos hablando de las declaraciones, ¿vale? Para que nos situemos también con la, con la nomenclatura. Lo que vamos a llamar los actos del acto, ¿sí? ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de las afirmaciones, como bien he dicho, estamos hablando de, de, de describir la realidad. Es lo que a nivel del coaching vamos a llamar el mundo de los hechos o el mundo del fenómeno. Nosotros vamos a describir aquello que nosotros estamos viendo. Eh, si yo estoy en mi casa y estoy viendo que hierve agua, puedo decir, pues ahora mismo eh, hay agua calentándose en la cocina, ¿sí? Eh, pues ahora mismo la mesa que tengo enfrente es de color marrón, todo esto existe y yo simplemente lo estoy observando y lo estoy, lo estoy, lo estoy comentando. Aquí no suele surgir la duda de si, eh, eh, si yo cambio de contexto, si cambio de cultura, si cambio de sociedad, claro esto indudablemente puede cambiar. Si en vez de yo soy Elena, estuviera aquí, por ejemplo, mi hermano que es altónico, posiblemente diría que la mesa es verde ¿vale? En este sentido, hablamos de, de los hechos que están consensuados, dentro de un marco social que están consensuados. Es decir, para mí esto es observable y las personas que vengan de mi propia comunidad lo pueden observar desde esta parte objetiva ¿sí? Para que tengamos esto claro. Las afirmaciones tienen dos categorías. Verdadera y falsa. Esto es bastante evidente ¿no? Verdadero es cuando si yo estoy diciendo que en Sevilla hace sol cualquiera de vosotros os asomáis a la pizarra y veis, ah pues sí, en Sevilla hace sol, verdadero. O podéis decir, en Sevilla ahora mismo está lloviendo. Y alguien se asoma a la ventana y dice, pues no, en Sevilla no está lloviendo, es falso completamente ¿vale? Este va a ser un punto importante que vamos a retomar un poquito después, el entender cuando nosotros estamos describiendo hechos que son verdaderos o estamos describiendo que son hechos que son falsos. Estas son las declaraciones, el mundo del fenómeno, el mundo de los hechos. Quizá lo voy a poner más como el mundo de los fenómenos, ¿no? Más que el mundo de los hechos. Bueno, vamos a pasar a la, a la otra clasificación que es las declaraciones. Y partimos de este punto. Cuando yo no puedo observar algo, yo no lo puedo transformar. De ahí la importancia que yo entienda lo que es un hecho. Eh, de aquí que podamos entender el, el, el, lo que estoy viendo y lo que no estoy viendo. Hago una pequeña aclaración, Lo que un poquito lo que, lo que estoy contando es esa parte de repaso, ¿vale? Eh, esta parte de repaso y el punto de partida, ¿vale? Eh, posiblemente habráis alguno de vosotros que ya esto lo conocéis, habrá gente que le falte que lo tenga medias y habrá gente que vosotros lo, lo tengáis en completo, ¿vale? un poquito es que vayamos repasando para que podamos manejarnos bien desde los juicios. Bueno, perdonad esta, esta pequeña cuña que os hago. En este sentido, cuando, como decía, ¿no? para, para nosotros como coaches es tremendamente importante el, el observar, el poder observar, porque aquello que yo no puedo observar, yo no lo puedo transformar. Si yo entro por mi casa y hay calcetines sucios, y yo no los veo, yo no los puedo recoger. Si yo estoy comiendo un plato y no, o sea, lo pruebo y veo que no tiene sal, no lo puedo corregir. ¿Sí? De ahí la importancia de que nosotros seamos capaces de observar el hecho, observar el fenómeno porque solamente desde aquí podremos transformar. Bueno, pasando a la parte de las declaraciones, las declaraciones es cuando yo soy capaz de generar una realidad diferente, vale, es lo que he dicho antes. Y aquí simplemente me voy a parar en dos conceptos que son importantes. Cuando yo me voy a, yo me voy al juzgado y me atiende el funcionario, pues no sé, ¿no? El, de, el que me pone el sello y me dice, venga, que vengo aquí a casarme. Ah, vale, fantástico, estupendo. Y llego y él me dice, bueno, pues nada, te declaro marido y mujer. ¿Perdón? Sí, sí, yo ya te declaro marido y mujer. Si esa persona no tiene capacidad, o no tiene ese poder, esa autoridad de poder transformar la realidad, no tiene sentido que lo haga, ¿sí? Eh, si yo me voy al juez y el juez eh, es el abogado el que me dice bueno yo te declaro inocente, en ese caso el que mi abogado me diga que soy inocente no tiene ninguna capacidad de transformar mi propia realidad. Por eso el valor de la autoridad que nosotros le vamos a dar, la autoridad que tiene esa persona para poder transformar la realidad, va a ser uno de los valores más importantes que vamos a observar cuando hablamos en el mundo de los juicios ¿vale? Por eso decimos que pueden ser válidas o inválidas. Válidas porque si tengo la autoridad de poder hacerlo o inválidas cuando, o bueno pues cuando inválidas porque realmente yo por más que diga que claro marido y mujer yo no, yo no voy a tener esa capacidad de, de hacerlo ¿vale? Con lo cual tenemos Dos elementos clave, las afirmaciones que es el mundo de los fenómenos, el mundo de los hechos y las declaraciones, que son aquellas declaraciones que yo hago y que tengo la capacidad de transformar. ¿Y elementos que hay que tener en cuenta? si sí, yo tengo la autoridad cuando emito esa declaración de realmente transformar la realidad desde la que yo estoy andando. Vale, algunos diréis, diciendo, bueno, a ver esto qué, qué relación tiene ¿no? con, con el tema de los juicios cuando hablamos de, de juicios estamos hablando de declaraciones, aquí pongo los tres tipos de declaraciones básicas que hay. ¿Qué implica? Que los juicios, esa, esa percepción subjetiva de la realidad tienen capacidad de transformar mi propia realidad y la, la realidad de los demás. Con lo cual, fijaros la importancia que tiene de yo entender cuando estoy hablando del mundo de los fenómenos y estoy describiendo los hechos, o cuando estoy emitiendo juicios. ¿Sí? De ahí la importancia. La declaración es una manifestación que yo puedo transformar la realidad la mía o la de otros y ahí vamos a meter los juicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, eh, yo no sé vosotros, pero yo ahora mismo me asomo a la ventana, enseguida hace sol, pero yo eso no lo puedo transformar. Para nada. Simplemente Puedo mirar y ya está, aquí no tengo ninguna capacidad de transformación. Ahora, si yo estoy diciendo pues hoy en Sevilla hace frío, ¿sí? Yo puedo coger, transformo mi realidad porque yo cojo mi abrigo antes de salir de casa, ¿vale? La importancia de ir viendo esta diferencia. Bueno, eh, en estas fotos que, que veis aquí, eh, os voy lanzando alguna, bueno, me voy a parar aquí, eh, dudas, preguntas, ¿cómo vamos hasta aquí? Como no veo el chat, no sé, Humberto, tú me dices, dudas, preguntas, ¿se va entendiendo? Humberto. entiendo que no hay ninguna duda con lo cual vamos a vamos a seguir un poquito un poquito más adelante cuando en estas imágenes por ejemplo en esta imagen que tenéis aquí sí si estuviéramos describiendo los hechos esta, podríamos decir que en esta fotografía hay pues una dos tres tres chicas hay uno dos tres cuatro cinco seis seis chicos de edades comprendidas entre los 12 y los 15, los 16 aproximadamente. Hay una persona eh, que, parece que, va vestir, que parece que es policía porque va vestida de policía, ¿sí? Hay una chica comiéndose, que sostiene en la mano un bocadillo, ¿sí? Estoy simplemente describiendo la realidad. Estoy simplemente describiendo lo que veo. Ahora, si yo empiezo a emitir juicios, si yo comienzo a interpretar, podría decir pues el policía eh, pues les estaba echando una bronca a los niños porque han roto el banco y además las chicas se están burlando del poli porque es un tío súper mayor y súper desagradable. ¿Sí? Yo aquí estoy interpretando lo que yo estoy viendo. Ahora vamos a ver desde dónde interpreto, pero yo por el momento estoy interpretando aquello que, aquello que observo. Si viniera otra persona diferente, podría hacer otra interpretación diferente. Y si viniera otra persona diferente, podría hacer otra interpretación diferente. Ahora, lo vamos a ver un poco más adelante, que muchas personas piensen exactamente lo mismo, interpreten lo mismo, no significa que ese juicio se vaya a transformar en un hecho. Es decir, la, el hecho es que hay tres chicas, o que hay seis chicos, o que hay un policía. Pero, por mucho que nosotros estemos diciendo que si las niñas están riendo, que si las niñas están burlándose el policía, para nosotros, eso es una, una propia interpretación ¿sí? Bueno, os lo dejo a vosotros aquí, ¿qué vemos? ¿Qué veis desde ahí? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué veis? Imagino que alguno de vosotros estará viendo eh, dos mujeres eh, frente por frente y habrá gente que esté viendo una copa. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? que no está la copa, que no están las mujeres o que, que cada uno estamos viendo algo diferente y lo estamos interpretando de una manera diferente. ¿Sí? Desde aquí. Este va a ser como un poquito nuestro punto de, nuestro punto de partida. Bueno, bien, Os pongo un vídeo de que habla de, de, esta, de esta manera que tenemos de enjuiciar, pero veo que no va. Vale. Perdonadme por, la, por el fallo técnico, ¿eh? Parece que se, se trastoca hoy. No, no va. Vale. Bueno, pues seguimos. perdonarme ¿eh? Parece que hoy el ordenador se me revela. Vale. Vamos a ir entrando más en, en esta parte del hecho y el juicio, ¿sí? Cuando, de lo que ya llevamos diciendo, venimos viendo que eh, cuando hablamos del juicio al final estamos haciendo pues una evaluación subjetiva de cómo yo veo las cosas y cuando hablamos del hecho es algo más empírico que yo lo puedo medir, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo que es como muy claro. Si yo digo que Juan es alto, para mí es una evaluación subjetiva. Si yo digo que Juan mide 1.90, pues sigue siendo un dato, o sea, es yo cojo un metro y digo vale, pues es 1.90. Si Juan viviera en el país de Gulliver, en el de los gigantes, a lo mejor Juan dejaba de ser alto para ser bajo. Con lo cual, es un hecho, ¿no? Va a depender en este caso del contexto. O imaginaros que yo, yo que mido 1.50, cualquier persona que mida eh, más de 1.90, a mí me va a parecer alto. Pero para cualquier persona que mida eh, menos de 1,90, pues 1,90 le va a parecer una persona normal, ¿sí? De ahí la importancia de entender que cuando hacemos el juicio hablamos de esa evaluación subjetiva. Y en este punto subjetivo es que es desde, desde donde yo estoy mirando, desde cuál es mi propia apreciación, desde, desde lo que a mí me está pareciendo. Eh, que haya más gente, esto lo tengo aquí, aquí que me encanta ¿no? Que haya mucha gente que piense igual que yo, no significa que se transforme este juicio en un hecho, ¿sí? sí. Es decir, los juicios globales, las opiniones que son subjetivas, las opiniones subjetivas globales, de una misma comunidad, de una misma familia, de un, de un entorno de trabajo, no lo transforman en hechos, siguen siendo opiniones globales. Con lo cual, Muchas veces nos apoyamos es que, bueno, esto es un hecho porque lo pensamos todos por igual. No, no, sigue siendo un juicio global, lo único que son muchas personas que lo son muchas personas que lo están pensando. Eh, en este mismo lugar, cuando tenemos un juicio que está consensuado por muchos, no se convierte en un hecho. Y aquí hay una diferencia clara. Yo los he hecho, lo repito, porque eh, es uno de los puntos importantes para nosotros como coaches. Nosotros como coaches no podemos, ni, bueno, ni como personas ¿eh? O sea, nosotros no podemos transformar los hechos. Absolutamente para nada. Lo que sí podemos transformar son los juicios. Entonces, cuando nosotros le estamos dando a una interpretación nuestra personal el valor de hecho, Intrínsecamente lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos es lo siguiente, esto es así, esto no se puede cambiar. Y desde este momento me lleno de emociones, pues de frustración, de resentimiento, porque hay algo que no lo puedo cambiar. Me llega una actitud más derrotista, me llega una actitud de, bueno, ¿para qué voy a hacer si yo esto no lo puedo cambiar? Ahí el punto clave para nosotros como coach de entender la diferencia entre el hecho y el juicio, yo puedo intervenir, yo puedo intervenir en el mundo de los juicios, yo puedo transformar la realidad mía y de otros a través de mis interpretaciones personales, pero no a través del mundo de los hechos. Eso no lo voy a poder cambiar. ¿Sí? Y esta diferencia es como muy importante que lo tengamos, que lo tengamos muy, muy claro, para que nos que, para que entendamos cuando vamos a intervenir en el marco de una sesión de coaching, que los hechos no los podemos transformar y que las, eh, los juicios sí los vamos a poder transformar, ¿sí? Voy a volver para atrás un poquito. Eh, en, esta, en esta evaluación subjetiva que hacemos de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que oímos, en esta evaluación que hacemos de cómo estamos observando la realidad, esta manera de observar eh, nos empuja en dos direcciones, por un lado nos limita o por otro lado nos potencia. Y además los juicios, eh, muchos de vosotros que ahora mismo estáis en el proceso de formación o ya habéis terminado, muchos eh, una de las mayores dificultades que planteáis es, bueno, pero es que yo no puedo dejar de emitir juicios, es imposible. Vale, la propuesta no es que dejemos de emitir juicios, la propuesta es que seamos conscientes de cuándo estamos emitiendo un juicio, de cómo ese juicio me está limitando o cómo ese juicio me está potenciando como ese juicio no me permite llegar donde quiero, o como ese juicio sí me está empujando, sí me está potenciando a poder llegar donde quiero. Además, los juicios tienen una función que es súper importante, que es ser un poquito brújula frente al futuro. En el sentido de, de a ver, imaginaros que tenéis un amigo que habitualmente es impuntual, ¿sí? Y es algo que de manera, pues él, él pues suele llegar tarde a todos los sitios. Imaginaros que mañana vamos a coger un avión y para nosotros ese avión es tremendamente importante y necesitamos llegar a tiempo. Eh, el que yo piense, pues de mi amigo Pepe, que es una persona que habitualmente llega tarde, sí. el que yo le pida que me lleve al aeropuerto, a mí esto me puede generar mucha inseguridad, mucha intranquilidad y tampoco sé si voy a llegar al aeropuerto. En cambio, si yo eh, sé que mi amiga Marta suele ser una persona que llega tremendamente puntual a los sitios, llega a la hora incluso con tiempo, voy a confiar en ella para que ella me lleve al aeropuerto y esto me va a dar seguridad ¿sí? Con lo cual los juicios tienen una función de un poquito de brújula, tienen una, poquito, una función de darnos un estatus un poquito de seguridad. Porque lo cierto y verdad es que nosotros, los seres humanos, las personas necesitamos vivir, o vamos a poner un poco, necesitamos vivir con un poquito de seguridad. A veces nos da mucho miedo enfrentarnos al futuro, a ese futuro que es incierto, y los juicios a veces nos permiten enfrentarnos a ese futuro incierto. Por ejemplo, estamos en casa y de repente, o en el trabajo, llega tu pareja o tu jefe con una cara de, de estar de, de una mala leche, de estar súper enfadado ¿vale? Yo digo, vale, yo interpreto y digo, bueno, está de mala leche, eh, tiene un mal día, si le quiero pedir algo es mejor que se lo pida dentro de un rato ¿sí? Me permite anticiparme al futuro y me permite poder actuar desde ahí ¿vale? Con lo cual, esperaré un ratito a que se le pase el cabreo y desde aquí iré a preguntar, iré a pedir, iré pues a hacer distintas, aquello que, que quiero hacer ¿no? Por eso, Entendamos que los juicios no es algo que tenemos que desechar completamente de nuestro vocabulario, sino simplemente entendamos que tienen su función y que a veces a mí me limitan o a veces me potencian ¿vale? Cuando en esas interpretaciones subjetivas, yo supongo que muchos de nosotros en este me limita o me potencia, cuando yo me estoy diciendo a mí misma, no sirvo, no valgo, no voy a ser capaz, eh, la gente no me quiere, la gente no me aprecia, mi vecino es un aprovechado, mi compañera de trabajo es una floja, ¿vale? Todos estos pensamientos que son interpretaciones personales de las personas, de las situaciones o de nosotros mismos, me pueden limitar o me potencian. le ponemos el ejemplo, si yo, si yo pienso que mi vecino es un aprovechado, el día que yo necesite algo, o imaginaros que he perdido la llave de mi casa y quiero saltar, pues me estará limitando a poder acercarme a él para pedirle que, que por favor, que me, que me permita entrar por la, por la calle. Si yo, tengo una, si yo me veo a mí misma desde un lugar de que yo no sirvo, de que, de, de que yo no valgo, al final si yo estoy desde este lugar, pues posiblemente no me atreva a iniciar nuevos retos, no me atreva a iniciar nuevos proyectos, no me atreva a cambiar de trabajo, no me atreva a cambiar de pareja, Incluso no me atreva a cambiarme de corte de pelo, ¿sí? Porque desde mi manera de entender la interpretación que hago es que mejor no lo hago, ¿vale? Con lo cual me pueden limitar y a veces nos limitan en mucho, en poder hacer cosas pues incluso en nuestro día a día, ¿sí? De ahí que, que, que también una pregunta que nos vamos a hacer como coaches es, eh, esto que ¿este pensamiento, este juicio a qué me está limitando? Porque inicialmente nosotros solamente vamos a trabajar en aquellos juicios que nos están limitando o que están limitando a nuestro cliente. Aquellos juicios que no le limitan, aquellos juicios que le vienen perfectos, no le molestan, esos no los vamos a tocar inicialmente. ¿Ok? Y este es otro de los conceptos que tenemos claro. Nosotros como coaches intervenimos o vamos a intervenir en aquellos juicios que nos pueden limitar a nosotros como coaches o aquellos juicios que pueden limitar a nuestros clientes a conseguir aquello que se está proponiendo o a transformar aquello que pues no le gusta como lo está como lo está teniendo ¿vale? desde este lugar voy a ir como haciendo pues este punto ¿no? en ese lugar en el que eh, en, en un poquito en ese lugar de como tener claro como esos puntos que, que cuando hagamos nuestro trabajo lo podamos tener lo podamos tener ¿vale? bueno eh, la manera que yo tengo de, de interpretar mi mundo, eh, determina la forma que yo tengo de relacionarme con mi mundo. Y aquí lo pongo muy claro ¿no? O sea, hay tres niveles, de cómo yo me relaciono conmigo mismo, de cómo me relaciono con las personas, con las que día a día comparto y las formas en las que yo me relaciono con el mundo. Y pongo un ejemplo, si, si yo por ejemplo, vivo, de, vivo desde un punto que es, que es el siguiente eh, el mundo es un es algo peligroso es algo es algo difícil eh, sí si yo vivo desde aquí posiblemente me cueste viajar posiblemente no me relacione con personas que son extrañas a mí posiblemente me siga relacionando siempre con las mismas personas con las que con las que veo no con las que vivo ahora si yo vivo o me digo a mí mismo que el mundo es un lugar amable, esa frase que muchas veces decimos ¿no? no, pues confía en la vida, déjate llevar, fluye. Posiblemente mi manera de relacionarme con la vida sea en otro lugar diferente. Posiblemente pueda tener un poco más de paciencia, posiblemente me relaje cuando las situaciones no son como, como yo quiero ¿sí? Van a determinar mi manera, o sea, determinan completamente mi manera de ver el mundo. Si pongo unos ejemplos. Si yo me digo a mí mismo, imaginaros que estoy en el paro y yo me digo a mí mismo que la cosa está muy mala porque la cosa está fatal, no voy a encontrar trabajo, eh, va a ser muy difícil encontrarlo. Si yo me digo esto, este pensamiento va a determinar todas las acciones que voy a llevar a continuación. Por ejemplo, ¿para qué voy a salir a buscar trabajo si la cosa está muy mala? ¿Para qué voy a cambiar mi currículum si no tiene sentido? Eh, ¿Sí? ¿Para qué voy a llamar a mis amigos si tampoco tiene sentido? La cosa está muy mala. Esta manera mía de pensar va a determinar cómo yo me voy a relacionar en este, pa en este momento con la parte laboral. Si yo me digo, vale, la cosa está muy mala pero yo soy una persona válida, yo soy una persona que puedo, yo soy una persona que tengo recursos ¿vale? Desde aquí yo me voy a levantar, voy a, voy a transformar mi currículum, voy a llamar a nivel de contactos, voy a, voy a movilizarme, eh, cuando reciba un no le voy a recibir de la misma manera que si pienso que la cosa está muy mala. Con lo cual, fijaros la fuerza que tiene, la manera que yo tengo de interpretar la realidad. Y ojo, aquí está la maravilla de todo que ya muchos de nosotros ya lo sabemos. Yo puedo transformar mi juicio, yo los hechos no los puedo transformar. Ahora, yo sí puedo transformar mi juicio, yo sí puedo transformar mi interpretación personal. Y aquí os lanzo una reflexión, cuando si pensamos en algo que hicimos pues años atrás, ¿vale? Pensar a lo mejor en un ejemplo de algo que con el tiempo haya cambiado vuestra manera de actuar o vuestra manera de verlo. Pensar así como un ejemplo ¿no? De algo que hayáis vivido y en su momento lo interpretasteis de una determinada, le disteis un sentido en una dirección y cuando ha pasado el tiempo, ese sentido ha sido diferente. Frases tipo, bueno yo la verdad es que antes pensaba de otra manera. Yo la verdad es que aquí he cambiado mi manera de pensar, la verdad es que yo aquí he cambiado mi manera de verlo ¿sí? Tenemos esa fuerza tenemos esa capacidad de cambiar la manera que tenemos de interpretar la realidad, las personas, a mí mismo y el mundo en el que me rodeo ¿vale? Y nosotros como coaches pues vamos a trabajar en aquello que nos limita, lo que nos potencia, me lo guardo y ya lo sacaré hacia este delante, ¿vale? Se ha trabocado no si me resiste el, el ordenador, ¿eh? A ver, por aquí. A ver, perdonadme. Vale. Y en este mundo de los hechos, eh, la última frase que no quiero dejar de compartirla porque para mí es clave del trabajo de como coaches que hacemos. Los juicios hablan más de la persona que los emite que de la persona que recibe el juicio. Quiere decir que cuando yo estoy emitiendo juicios sobre mí mismo, sobre las personas con las que me rodeo, sobre el mundo, sobre mis compañeros, sobre mi trabajo, en realidad estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando de la manera que yo estoy teniendo de ver el mundo. Por ejemplo, si yo ah, eh, me voy a ir de viaje y empiezo ¿no? Uno de mis hermanos se va de viaje y empieza, ay ten cuidado, ay eh, no hables con este daño. Mm, guárdate el dinero en un bolsito secreto, eh, no dejes nunca la mochila vacía, mm, porque es que mm, viajar es muy peligroso. Si yo me coloco desde este lugar, Estoy hablando de mí misma, de la manera que yo tengo de relacionarme con el mundo, de relacionarme con los viajes, que posiblemente es más desde el miedo ¿sí? Con lo cual coaches, cuando nosotros estamos escuchando juicios de, la, de nuestro cliente, incluso de nosotros mismos, una preguntita que nos hacemos por detrás, ¿este juicio que emite, qué dice de esta persona? ¿Vale? Este juicio que está emitiendo, en realidad está hablando de ella. ¿Qué está diciendo ella de ella misma? ¿Vale? Porque además acordaros, nosotros no hacemos coaching al ajeno, hacemos coaching a la persona que tenemos delante. Y cuando emite juicios, conocemos a esa persona que estamos teniendo delante, ¿sí? Este juicio que emite, ¿qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que me está contando esta persona? ¿Sí? Y además, eh, en esto que me dice, eh, ¿qué es lo que no está pudiendo conseguir? ¿Qué es lo que le está limitando a poder hacer? ¿Vale? Porque cada vez que emito algo, posiblemente me limita mi potencia, como hemos dicho ¿vale? Y un poquito la secuencia que, llevamos, que vamos sabiendo es que yo emito, vivo algo, emito un juicio, esto me lleva a una emoción y esto me va a llevar a actuar de una determinada manera. Con lo cual fijaros la fuerza que tiene la manera que yo tengo de interpretar las situaciones. Es algo bárbaro desde mi punto de vista. Y aquí está gran parte de la fuerza del coaching, ¿cómo nosotros transformamos nuestra manera de interpretar el mundo? Yo siempre pongo, yo muchas veces pongo un ejemplo en clase, que es cuando estoy dando clase y veo a alguien bostezar, si yo estoy interpreto ese bostezo como que soy una persona aburrida, soy una persona que, que, que no soy capaz de animar a, a los participantes de la formación, me digo que no sirvo, me digo que no valgo, y a continuación cogen a mi compañero, bueno que yo, voy a dejar la formación porque esto no es lo mismo. ¿Sí? Fijaros el cambio. En cambio, si yo veo a una persona bostezar y simplemente observo que la persona está bostezando, aquí no le pongo ninguna etiqueta, aquí no le pongo ningún juicio, voy a actuar de manera diferente. O le puedo poner la etiqueta de, bueno, a lo mejor se ha acostado tarde. O a lo mejor ha tenido una mala noche. ¿Sí? Yo todo mi proceso de razonamiento, y todo mi proceso de acción, aquí va a cambiar ¿Vale? Eh, aquí hago un puntito porque había un compañero que me decía ya, pero entonces eh, nosotros vamos a poder transformar siempre nuestro pensamiento e incluso nosotros vamos a poder manejarlo en nuestra propia dirección. Efectivamente, nosotros podemos manejar nuestro pensamiento en nuestra propia dirección. Ahora, chicos, si lo que yo me estoy contando es mi propio cuento que al mismo tiempo no me permite llegar donde quiero, me estoy encontrando en un mundo de, de juicios que no me van a permitir llegar donde quiero. ¿Sí? Espero que se que se entienda esto, yo puedo transformar mi manera de pensar ahora, si la manera de pensar nuevo simplemente me estoy dando excusas para no enfrentarme a lo que a lo que quiero o conseguir lo que quiero, esto es algo que devolveremos al e incluso a nosotros mismos. ¿Vale? Aún así, podemos crear nuevos juicios, podemos crear nuevas creencias, podemos crear nuevas maneras de interpretar nuestra propia realidad, ¿vale? A ver... Lo que no podemos es hacer que el ordenador vaya de otra manera. Vale. Eh, los juicios, eh, es muy importante que también sepamos y conozcamos eh, cómo nace un juicio para poder entender la manera de funcionar. Los juicios nacen de un hecho que yo viví en mi pasado por ejemplo eh, yo cuando era pequeñita pues recuerdo el día de el día de, de la fiesta esta de navidad y recuerdo que yo me vestí de rey mago y me dijo la señorita malia que me tenía que subir a que me tenía que subir al, al escenario ¿sí? yo me subí al escenario eh, me dio mucha vergüenza, me dio un ataque de risa, esto tendría yo seis años, me dio un ataque de risa y me hice pipí encima, ¿vale? Y la señorita Malia empezó a soltarme una cantidad de improperios que a mí me dejó súper marcada. Esto era cuando yo tenía seis años. Vivo algo que a mí me marca enormemente, porque me marca enormemente, y yo desde aquí me creo una interpretación y digo lo siguiente: yo no sirvo para eh, hacer teatro, yo no sirvo para, eh, pues no sirvo para, para, para mostrarle al público, sí. Yo esto lo creo cuando tengo seis años qué me ocurre? Que yo cuando hablo en público, pues tengo como una emoción de vergüenza constante, que cuando me enfrento a un escenario me da mucho vértigo, que cuando me hablan de proyectos de dar charlas a mucha gente me da un poquito de, como de respeto ¿no? Es decir, ese juicio que yo me hice de que no sirvo no valgo, que se creó cuando tenía seis años y ahora tengo 40, está conviviendo conmigo aquí y ahora, en mi presente. Vive conmigo, aunque viene completa y absolutamente de mi pasado. Esto es como, esto es, siempre digo una frase ¿no? Es como una falda que yo me compré hace muchos años y que no suelto la falda. ¿Vale? Es, tengo la falda y, me, y ya la falda no tiene nada que ver conmigo porque yo he ido generando nuevas acciones pero la falda sigue conmigo. Con lo cual, lo creé en el pasado, vive conmigo en el presente y lo que hace es que me abre oportunidades o me está cerrando oportunidades, me da o me quita poder. En este sentido, pues a mí me cuesta a lo mejor eh, apuntarme a clases de teatro y me encantaría, o apuntarme a clases de canto y me encantaría, el eh, poder presentarme a dar ponencias en algunos entornos, porque hay algo que me está limitando que viene de un pasado ¿vale? El, el entender esta estructura temporal de los juicios es muy importante porque cuando nosotros vamos a trabajar con los coaches hemos de saber que este juicio se creó en un momento pasado, que no lo ha revisado, que vive con él pero que le está limitando el futuro. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros iremos de averiguar, en la medida de lo posible, cuál fue ese hecho que marcó la realidad con la que está viviendo a día de hoy la persona, ¿sí? Es decir, los juicios habitualmente han llegado porque yo he vivido algo, alguien me dijo algo, escuché algo, ¿sí? Y esto está determinando constantemente la manera que yo tengo de vivir el día de hoy y está determinando cómo yo me relaciono en mi futuro, ¿vale? Eh, a veces se nos olvida esta estructura temporal, con lo cual se nos olvida indagar dónde nació el juicio, cómo me está limitando en mi presente y, o sea, cómo ¿Qué es lo que me estoy diciendo en el presente y cómo limitar mi futuro? Y esto en la sesión de coaching es muy importante que lo tengamos presente, porque a veces vemos juicio y se nos olvida preguntar, bueno, ¿y esto? ¿Este juicio de dónde surge? ¿De dónde nace? Eh, ¿Qué fue aquello que tanto te impactó, que te hizo que empezaras a pensar de esta manera? ¿Vale? Así que esta es una de las estructuras que es interesante que la tengamos, a, que la tengamos aquí presente. ¿Sí? Eh, bueno, esta, la, esta la, os la mandaremos. Vale, ¿qué puedo hacer yo para transformar el juicio y la creencia? Esto tiene un proceso, un procedimiento. El primero de ellos es, ah bueno, perdonadme, hay algo que, que lo voy a conectar con algo que hemos hablado antes, Y Es lo siguiente. Antes os he dicho que las declaraciones podían ser válidas o inválidas. Cuando eran válidas es porque eh, era... hay una pregunta pregunta Humberto. ¿Cuál es la pregunta? La tiene en el chat, a ver. Estoy buscando la pregunta. Vale, pregunta de Raquel. Eh, hola, mi duda es si al cliente podemos hablarle de los juicios en los mismos términos en los que nos estás hablando tú, gracias. Lo, eh, Raquel podías... Eh, mira, eh, vamos a ver, Humberto ¿le puedes dar voz a Raquel? Porque no entiendo bien lo que significa hablarle en los mismos términos. A ver, a ver vamos a intentarlo un Vale. Uh -huh. estamos intentando dándole voz a Raquel para que pueda explicar un poquito hola qué tal Raquel te oímos hola buenas tardes buenas tardes de estar en el webinar. pues mira una de las dudas que tengo yo es si a la hora de poder explicar al cliente eh, en qué consiste ese juicio que ha tenido y cómo le puede estar limitando si le podemos hablar Nat con naturalidad, de, en los términos en los que estás hablando tú de, de la teoría, por ejemplo. Vale, me explico aquí, bien. Eh, eh, o sea, como si le como si le cuentas cómo funciona un juicio. Sí. Algo así. Sí. Vale, aquí eh, un poco un poco va a depender también de, del cliente que tengamos, en qué sentido eh, para nosotros generar para nosotros podemos generar un poco esa parte de sintonía, de confianza con el cliente, va a ser muy importante el lenguaje que nosotros utilicemos. Entonces, muchas veces el utilizar el lenguaje o la jerga del coaching, al cliente le genera como desconfianza, porque es como si nos estuviéramos poniendo como un nivel superior. Y nuestro objetivo sí. en, en esa fase de contexto es estar al mismo nivel, que él sienta mucha humildad, mucha igualdad, y eso lo vamos a conseguir eh, hablando desde nuestro mismo lenguaje. Ahora, lo que lo que como recursillo eh, lo que podemos utilizar o, o, o es una propuesta eh poder utilizar como, como pequeños ejemplos vale los ejemplos por ejemplo que yo he ido poniendo sí el cómo sí. el cómo ves algo el cómo esto hace que pienses de una manera y a través de preguntas el poder ir haciendo que vaya haciendo el suelo el recorrido ¿sí? porque sí. suele pasar una suele pasar una cosa Raquel que la persona eh, esta distinción que nosotros hacemos entre el hecho y el juicio, habitualmente el cliente no la tiene. Habitualmente sí. para el cliente eh, sus juicios son hechos, son inamovibles y no pueden cambiar. Sí, sí, sí. ¿Me explico. Sí, Entonces, sí, sí, sí, Una, una de las propuestas, es cómo poder trabajar, cómo poder hacerlo, a través de esa herramienta de, eh, de hacer la cadena de hechos, la que conocemos como el diálogo cognitivo. Es que no sé si la tengo por aquí, no aquí no la tengo, ahora si no la busco. O sea, es el hecho y en el hecho estamos describiendo los hechos, cuéntame ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué lugar? ¿Con quién estabas? ¿Qué te dijo? ¿Qué, qué viste? ¿Qué observaste? ¿Vale? Y aquí estoy analizando el hecho. Describo el hecho. ¿Vale? A continuación, sí, sí, ¿y sí. esto? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué pensabas de la persona? ¿Qué pensabas de ti? ¿Vale? Y luego toda la cadena, la emoción y la parte de la acción. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te, vale, vale. No sé si te, te aclaro. Sí, sí, sí. Es decir, que según el, el, el ya la, la, la conexión que tengas con el cliente puedes hablarle un poquito también de la teoría porque efectivamente lo pueden entender como lo entendemos los demás. Quiere decir, no... Mi duda muchas veces es si compartir realmente la teoría, aunque sea fácil, bien explicada, se puede compartir con ellos para que entiendan cuál es, cómo funcionan los juicios, por ejemplo, en este caso. Yo te puedo o sea, eh, yo te puedo compartir mi experiencia en el sentido de, de sí. que yo haya, haya clientes a los cuales sí le explico eh, la, el funcionamiento, pues personas que necesitan sí. entender muy mucho el funcionamiento lógico y razonado y eso les da tranquilidad y seguridad. Sí. Y hay otros a los que sí. no, que es como esto no me, no me lo cuentes, ¿no? Entonces aquí, eh, pues como bien dices, ¿no? El un poquito identificar en qué punto está el cliente y qué es lo que le va a servir para que pueda seguir avanzando o si realmente la teoría que le voy a contar me eh, va, pues, lo va, o sea, lo va como a más o no le va a permitir hacer la reflexión. Vale. Vale, muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno. Entro en la parte de, de ¿cómo transformar eh, juicios y creencias? ¿Vale? La, la diferencia un poco entre el juicio y la creencia que viene un poco más tarde pero lo voy a contar ahora, es que la creencia es ese pensamiento que yo lo tengo como dentro de mis entrañas. Digo dentro de mis entrañas porque es algo que llevamos como muy, muy, muy, muy, muy, muy dentro de nosotros y que determina eh, pues nuestra manera de actuar pues casi en genérico ¿vale? Por ejemplo, eh, creencias tipo, de estas que llevamos muy dentro, son este tipo de creencias que ya he ido diciendo, uno no sirvo, uno no valgo, eh, no lo voy a conseguir, nunca consigo nada, eh, soy una persona que defrauda a los demás, soy una persona que no se merece que la quieran ¿sí? Son creencias que la tenemos como aquí en el fondo y que se están reflejando en gran cantidad de los comportamientos de la persona ¿sí? Estas creencias eh, surgen habitualmente de dos maneras. Una, eh, vienen a través de personas que le dimos una gran autoridad, es decir, personas que para nosotros fueron tremendamente importantes, o lo son, pues nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, eh, un hermano mayor, una persona que para nosotros tenía como gran importancia, ¿vale? Nos lo dijo a través de algo que vivimos o simplemente nos lo dijo, y eso nos quedó como muy marcado. ¿Vale? Y aquí se nos quedó metida, ahí está la creencia. Y luego tenemos los juicios que son más superficiales, ¿sí? Es como la capital de la cebolla, la creencia está más en el fondo y el juicio está más hacia afuera. Cuando yo transformo una creencia, transformo a la persona que sea el completo. Cuando yo transformo un juicio, lo que estoy transformando es un pensamiento concreto que va a actuar en un aspecto concreto de su vida o va a actuar una acción concreta de la persona. ¿Vale? Eh, de ahí que eh, aquí nuestra maestría como coaches que vayamos tra trabajando juicios y nos vayamos atreviendo a ir buscando esa creencia más profunda ¿sí? Además cuando tú detectas una creencia profunda del coaching, el coachí lo detecta también y hasta corporalmente le cambia el cuerpo, la energía cambia, la emoción cambia, es como si dijera, esto es, es una sensación de, esto es, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me está limitando ¿vale? Ahí es la fuerza que tiene, que tiene la creencia. Y en este sentido antes he dicho lo de, lo de la autoridad, en el sentido de, habitualmente nosotros le vamos dando autoridad a gran cantidad de personas en nuestra vida o le hemos dado autoridad a gran cantidad de personas de nuestra vida para que ese juicio que han emitido sobre nosotros transformarlo en realidad, darle el valor del hecho. ¿Qué quiere decir? Que imaginaros que eh, mi padre pues me decía que yo era, que pues pues Elena es que tú no sirves para las matemáticas, tú es que eres una torpe, tú ¿vale? Yo a mi padre le di la autoridad porque era una persona especial para mí. Y cuando le damos la autoridad a alguien le estamos diciendo tú eres capaz de crear esta realidad. Con lo cual, que le estoy diciendo? Tú eres capaz de crear esta realidad para mí. Olvidándonos que lo que la persona está emitiendo es su propia interpretación de la realidad, de las situaciones o de, de la persona que tengamos enfrente. ¿Sí? Aquellas personas que luchan mucho con el juicio ajeno, me pesa mucho el juicio ajeno, lo que puedan pensar los demás de mí, lo que puedan pensar los demás de mí. ¿eh? Estamos hablando de que han dado mucha autoridad a otras muchas personas para crear su propia realidad. ¿Vale? Y nos olvidamos de que yo soy el responsable en gran parte de crear mi propia realidad, ¿vale? Esto es uno... Muchas veces cuando la creencia la trabajamos desde la autoridad, quién fue esta persona que te lo dijo, quién fue esta persona como importante era para ti, a veces nos damos cuenta de que no era, no era tan importante para la persona, o si lo era, ¿sí? Esto lo vamos ahí como, como descubriendo, ¿vale? Quería hacer esa... Esa matización, para que lo tuviéramos presente. Bueno, ¿cómo vamos a transformar los juicios y las creencias? Eh, como bien he dicho, el juicio y la creencia viene del pasado. Es algo que yo cogí en un momento dado, con lo cual el primer paso que vamos a dar es revisar este juicio. Lo vamos a, lo vamos a revisar a través de una serie de, de ítems que vamos a ver, pero primero hay que revisarlo, porque yo estoy viviendo con algo que viene del pasado y aquí no tiene sentido. Necesitamos que la persona revise el juicio y que se dé cuenta. Y cuando hablamos de que se dé cuenta, de que se dé cuenta de que esto que le limita es un juicio, es un pensamiento, es su propia interpretación ¿vale? Porque si no se da cuenta de que esto es su interpretación y sigue dando el valor de hecho, va a ser muy difícil que dé el cambio ¿vale? Con lo cual ahora veremos la parte de, de la revisión de juicios. ¿Hay otra pregunta? Sí. El sonido está regular, no es solamente. Perdonadme. ¿Voy muy deprisa o voy bien? También decirme, a mí como este tema me encanta, me emociono, ¿eh? Vale. ¿Los valores tienen cabida en esto que estás contando? Cenaida pregunta desde Cádiz. Vale. En el. Vale, habitualmente nuestros valores van unidos a. Eh, nuestros valores van unidos a nuestros juicios. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que el valor es algo mucho más intrínseco desde cómo yo entiendo la vida, ¿vale? Como valores mucho más profundos. Eh, habitualmente los valores eh, son más difíciles de transformar. ¿Por qué? Porque van como muy unidos a la propia persona. Ahora. Los valores suelen tener un reflejo en creencias y suelen tener ese creencio en juicios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el valor es como esa, pues valores tipo, estamos hablando como la honestidad, la sinceridad, la transparencia, el darse a los demás ¿vale? Esto que entendemos como los valores, como una, una parte muy esencial de la persona, que los hemos ido construyendo pues desde nuestras experiencias, desde lo que nuestros padres nos han enseñado, desde, desde lo que hemos vivido, el lugar desde el que hemos vivido ¿vale? Y esos valores van entrando dentro de nosotros. Esos valores que están tan, tan, tan dentro tienen reflejo en juicios y creencias ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo yo los valores no los puedo transformar ¿por qué? Porque la persona ve peligrar una parte muy importante de su vida. Ahora, si podemos transformar el cómo está interpretando ese juicio que proviene de ese valor. No sé si me explico, ¿sí? Zenaida me explico? ¿De ¿Va ¿Va bien? vale vale va bien no sé si se entiende la parte de la parte de la parte de los valores vale digamos un poco que digamos un poco que digamos un poco como que el valor está como muy profundo forma parte de nuestra propia estructura y ese valor eh, lo reconectamos con ese juicio esa creencia que van a ser el reflejo de ese valor también digo aquí una cosa ¿eh? lo que pasa que esto es eh, digamos que, que requiere como también el, el, el trabajarlo, es decir, podemos también el, el, el vivir el valor, sí, dependiendo de la persona, la, la fuerza, o sea el valor que le esté dando, podemos vivir el valor también como una propia creencia, es decir, cuando las personas nos hablan de valores necesitamos entender muy clarito cuál es la interpretación que hace al valor, qué interpretación le da, qué piensa el valor y cómo le está limitando, porque el valor en sí mismo posiblemente hay algo que sí que le está aportando pero hay algo que le está limitando. ¿qué del valor le está limitando? ¿Vale? Porque transformar un valor de una persona eso eh, se puede, porque nosotros cogemos valores y soltamos valores, pero pues, habitualmente vamos como muy, muy, muy, a la esencia de la persona y a veces eh, nos va a resultar más sencillo poder transformar el juicio y la creencia la interpretación que hace del valor que el propio valor. Porque habitualmente nuestros valores nos solemos sentir bastante orgullosos de ellos, forman parte de nosotros no tenemos que eliminarlo, podemos transformar simplemente aquello, aquella interpretación del valor que no está siendo acorde o no nos está permitiendo avanzar hacia lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el valor de la, el valor de, de la generosidad, ¿no? Eh, es un valor, o el valor, sí, un, un poco el valor de la generosidad, el valor de darnos, eh, de darnos a los demás, es un valor del que nos vamos a sentir orgullosos, es un valor en el que vamos a estar bien ahora. Qué parte de este valor, qué interpretación le estoy dando, en qué momentos, en qué situaciones, qué hacen que me esté, que haga que no me esté sintiendo bien. ¿Vale? Un poco desde, desde este lugar. ¿Sí? Vale, me dicen por aquí que, ok, que ya puedo continuar. ¿Vale? Eh, en el sentido de cómo vamos a transformar el juicio, decía la parte de revisión, ¿vale? Es un poco el, el darnos cuenta y, y ver. En este sentido. Es necesario que identifiquemos dos cosas. Uno, si el juicio está fundado y cuando el juicio está fundado es porque hay hechos que lo avalan, sí. Independientemente de cómo lo esté interpretando el hecho, vale. Pero hay hechos que lo avalan o infundado. Es decir, yo estoy pensando algo, pero no hay ningún hecho ni no ninguna experiencia que esté por debajo. Yo de qué he cogido esta, yo de qué he cogido esta manera de pensar. Aquí hemos de tener en cuenta que lo vamos a, tenemos que trabajarlo de dos maneras diferentes. Cuando un juicio está fundado, la manera que tenemos de trabajarlo es o bien reinterpretando el juicio, reinterpretando el hecho, perdonadme, reinterpretando el hecho, o decidiendo cambiar, aceptando mi juicio y quiero cambiarlo hacia otro lugar. Por ejemplo, imaginaros que tenéis una, una cuñada, un cuñado que es muy petardo, muy petarda, ¿no? Y y esta cuñada que es muy petarda, muy petardo, pues eh, tú le preguntas, bueno ¿y en qué te basas? para decirme que es un petardo, una petarda ¿no? Y la persona empieza a decirte pues mira resulta que eh, los fines de semana que le toca turno con mi, con mi, con su padre, pues no va, resulta que en la vida se compromete a hacer un pastel y no lo trae. Resulta que es la primera en coger las vacaciones y no piensa en los demás ¿vale? Desde este lugar. Entonces aquí necesitamos, tranquilamente aceptar que esto es un juicio y que está muy fundado. Puedo reinterpretar el hecho el, el hecho o dejarlo tranquilo. Ahora, cuando está infundado, es decir, voy buscando los hechos que lo soportan, si la persona, vamos a trabajar que vea que realmente este tiene un pensamiento pero que no sabemos de dónde viene, ¿ok? Y que a lo mejor viene de algún lugar de que alguien le dijo algo pero que nunca lo experimentó, ¿vale? De ahí un poco la importancia de, de distinguir. Vale. Segundo paso, una vez que me doy cuenta de esto, preguntarle, bueno, ¿y qué quieres hacer con esto? Es decir, tomo las riendas de mi manera ¿vale? de interpretar la realidad y me decido a cambiar. ¿Qué quieres hacer con esto? Ahora que te das cuenta que estás viviendo y pensando desde este lugar, ¿qué quieres hacer? Tercer paso, crear un nuevo juicio, una nueva creencia, ¿vale? ¿Cuál quieres que sea tu nuevo juicio? ¿Cuál quieres que sea tu nueva creencia? ¿Vale? ¿Cuál es? Escríbelo cuéntamelo, venga, dilo, ¿vale? Y ahora desde aquí eh, vamos a hacer un análisis que a veces se nos olvida, ¿cuál es el coste y el beneficio de esta nueva manera de pensar? ¿Qué costes tiene este nuevo, vivir desde aquí y qué costes tiene y qué beneficios va a tener desde aquí? Eh, a veces eh, cuando yo suelto creencias tipo no sirvo, no valgo y creo mi nuevo juicio y digo pues sí sirvo y sí valgo, cuando analizamos los costes y los beneficios, a veces en los beneficios nos encontramos que tenía la excusa perfecta para no tener que abordar nuevos proyectos o para, para tener que abordar o enfrentarme a aquello que eh, me estaba dando miedo de verdad. Con lo cual en este momento la persona se da cuenta de que esta manera le permite este nuevo juicio que es una transformación, este nuevo juicio va a tener beneficios y que también puede tener costes. Y es muy interesante que podamos analizarlo porque fomenta la responsabilidad y la libertad de la persona de decidir qué es lo que quiere hacer, ¿vale? Una vez que tenemos ese nuevo juicio, eh, hemos analizado los costes y los beneficios, la persona decide que sí, que lo quiere cambiar, vamos a crear un plan de acción para empezar a vivir desde esa creencia. ¿Por qué? Porque la acción mata juicio, la acción transforma el juicio. Nosotros podemos transformar nuestros juicios a través de generar nuevas experiencias, a través de generar nuevos hechos que se vayan marcando en nuestra memoria de nuestro pasado para empezar a poder generar nuevos juicios que nos hagan vivir el futuro de manera diferente. Por ejemplo, y esto lo pongo mucho en las formaciones, si yo habitualmente me digo que soy una persona impuntual porque siempre llego tarde o a menudo llego tarde, eh, me doy cuenta de que de que en realidad no es que yo sea así, sino que es un juicio que yo tengo en misma que soy impuntual, que llego tarde, está muy fundado porque eh, el otro día llegué tarde a comer con este, el otro día llegué tarde a este sitio, el otro día llegué tarde a tal, vale, acepto y asumo que, tengo, que sí, que sí, que soy impuntual, soy impuntual, vale, responsabilidad, ¿quiero cambiar o no quiero cambiar? Sí, coach, quiero cambiar, vale, ¿cuál quieres que sea tu nuevo juicio a partir de ahora? Pues mi nuevo juicio va a ser que yo soy una persona puntual, que yo puedo llegar puntual cuando quiera. Vale, fantástico, apúntalo, escríbelo. ¿Cuál es tu nuevo juicio? Que yo puedo llegar puntual donde quiera. Fantástico. ¿Cuál va a ser el coste y el beneficio de vivir o de ser puntual? Pues inicialmente el beneficio, pues el beneficio va a ser que voy a llegar a tiempo, que la gente no se va a enfadar conmigo, que yo voy a ver las cosas desde el principio. Y bueno, coach, tiene un coste. Y es que con esto de yo llegar tarde me da tiempo a hacer muchas cosas, porque el tiempo que yo le dedicaba a llegar tarde se lo estaba dedicando a otras cosas. Pero coach, este va a ser un costo y lo asumo, vale. Fantástico, ¿por dónde voy a empezar a vivir desde la puntualidad? Pues coach, mañana mismo adelanto el reloj 20 minutos, vale, fantástico, ¿sí? Este es un poco el proceso de transformar los juicios y, y las creencias, ¿vale? Y os dejo la frase que tenéis ahí porque, eh, que dice, si, que, si quieres una cualidad actúa como ya si la tuvieras porque viene en base de aquí, yo puedo transformar mi manera de ser a través de mi hacer y puedo transformar mi hacer a través de mi manera de ser. Si yo de manera constante transformo el llegar tarde por llegar a tiempo, en breve podré decir que soy una persona puntual, con lo cual mi acción ha matado mi juicio y chicos, esto es súper importante, sin acción no hay transformación de juicio, necesitamos volver a crear hechos, necesitamos volver a crear experiencias que fundamenten el nuevo juicio que tengo ahora. Si lo dejo todo en la mente, no va a haber transformación ¿sí? Vamos a ver. vale ¿Cómo, o sea, cómo voy a revisar los juicios vale lo voy a revisar a través de lo voy a revisar a través de 10 ítems vale. eh, voy a terminar eh, voy a terminar a través de, de compartir los 10 los 10 ítems a través del cual vamos a, a revisar los juicios vale eh, este no es el orden eh, lo pongo así porque a mí personalmente me resulta más sencillo tenerlo enumerado y desde aquí me, me resulta sencillo, ¿vale? Mm, el primer punto, la admisión del juicio. Eh, bueno, de esto yo creo que muchos de vosotros ya tenéis la documentación, es un papelito que os damos eh, donde pone revisar el juicio, ¿vale? Pero bueno, lo, re, lo repaso por si alguien tiene alguna duda. Primero el admitir que es un juicio y esto que me cuenta, de esto que te ocurre, ¿qué piensas tú? ¿Qué estás pensando de la situación? ¿Qué estás pensando de la persona? Eh, como segundo punto, eh, limitaciones y potenciadores, o sea, ¿a qué te está limitando y a qué te permite? Tres, Fundamento, ¿en qué te basas para pensar de esta manera? Y aquí estamos buscando los hechos, aquí estamos buscando los hechos que fundamenten el juicio o que no lo estén fundamentando ¿vale? Esta parte es muy importante, fundamentarlo con hechos, porque ojo, a veces, si no tenemos clara la diferencia entre el hecho y el juicio, cuando le preguntamos al coaching, eh, bueno, ¿y en qué te basas? ¿y en qué te basas? Empiezan a fundamentarnos sus juicios, su manera de pensar, en base a nuevas maneras de pensar. Con lo cual, no estamos fundamentando nada, sino que estamos montando un cuento con un montón de juicios que no nos van a llevar a ningún lado, ¿vale? Luego el proceso de razonamiento, ¿cómo has llegado a esta conclusión? ¿Cómo has llegado a pensar de esta manera? Explícame para que yo lo no entienda. El objetivo, ¿para qué piensas así? costes y beneficios de tenerlo qué cost qué beneficios te está teniendo pensar así qué costes se está teniendo de pensar así medida con quién te comparas quién es tu unidad de medida quién es esa persona que tanto admiras vale el dominio esto en qué otro lugar de tu vida te ocurre con qué otras personas te ocurre eh, en qué otros espacios te está ocurriendo nueve fundamentar la opinión contraria en el sentido de ahora quiero que me busques hechos que fundamenta en que eh, si sí eres capaz de hacerlo, ¿vale? Me llevas diciendo que no eres capaz y ahora yo quiero que me pienses, o sea, te pido que busques un ejemplo en el que me puedas fundamentar la opinión contraria, es decir, hechos en los que sí eres capaz, ¿vale? Y el décimo el juicio contrario, ¿cómo vivirías si vivieras desde el juicio contrario? ¿vale? Y aquí lo enlazamos con la transparencia anterior de analizar costes y creamos un nuevo juicio analizamos los costes y beneficios de la nueva forma de pensar y creamos un plan de acción, ¿sí? Bueno, quedan como 10 minutitos más o menos. Eh, dudas, preguntas, eh, comentarios... Ay, que se ha quedado, Ha quedado claro un poquito, ¿sabes? Un poquito el objetivo era el el poder repasar, el poder revisar los que los que no hemos los que no hemos podido profundizar, los que no hemos podido profundizar mucho durante el programa, el poder complementar el que, el que tuviera alguna duda y bueno pues para otros posiblemente ha sido un repaso de algo que, que ya sabía, ¿no? entonces dudas, preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro, algo que queréis que quede algún ejemplo Esperemos un instante. Esta soy yo mismo. Bueno, pues si no tenéis más dudas y más preguntas, eh, os parece lo, lo dejamos lo dejamos aquí a ah, espera perdonarme voy leyendo lo que me pone en el chat Humberto también entiendo que toda esta parte es la parte es la parte teórica que luego ya cada uno de vosotros en, en el aula bueno en sala eh, pues ya está el reto de de, de de empezar a identificar el juicio de empezar a revisar el juicio y empezar a transformarlo ¿vale? Vale, la pregunta es eh, de Cristina, en la experiencia en las sesiones, ¿cuáles son las resistencias más frecuentes del coaching para trabajar los juicios y las creencias? Vale, eh, a ver Cristina te voy a... ¿y cómo abordarlas? Vale. Eh, la... De, bueno, resistencias, a, resistencias a, a trabajar los juicios y creencias, hay muchas ¿vale? Hay muchas partiendo de la base de que cada coachee es un mundo, bueno cada uno de nosotros somos un mundo y tenemos una manera pues bien ¿no? de cómo estamos hablando de interpretar y de, y de ver la vida. Por si tuviera que generalizar ¿vale? que, que yo no sé mucho de generalizar, la resistencia más un poquito más profunda o más habitual es el que esa creencia o ese juicio que tiene la persona todavía le está dando muchos beneficios a la persona. Es decir, los costes son inferiores a los beneficios. Entonces, mientras que yo esté recibiendo más beneficios de esta manera de pensar que costes, no me voy a mover o no lo voy a cambiar. Necesito que la balanza entre costes y beneficios, empiecen a subir los costes. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente a mí, eh, esta manera de pensar me esté limitando bastante. Esta manera de pensar me esté, me esté generando, eh, a ver, no, la palabra no es dolor ¿no? Dolor, incomodidad, que realmente, o sea, me esté dando cuenta de que si sigo pensando así, eh, no voy a conseguir aquello que quiero. Si sigo pensando así, me voy a seguir sintiendo de esta manera, si sigo pensando así, voy a seguir viendo el mismo lugar en el que estoy, ¿vale? Quizás estas serían las mayores resistencias que yo veo, por aquí también está Humberto, Humberto quizás también pueda compartir las que, las que él ve. Para mí, podría decir que, que son esos. Eh, y cuando me dices de cómo abordarlas, eh, yo habitualmente la abordo desde dos lugares, una ¿Qué va a pasar si continúas eh, pensando desde esta manera? O sea, dentro de seis meses ¿cómo te imaginas si sigues pensando desde esta forma, sigues pensando de esta manera o dentro de un año? Eh, y ¿qué costes? Y desde la parte de costes y beneficios ¿qué costes tiene el que sigas pensando desde este lugar? ¿Qué cosas no vas a conseguir? ¿Qué cosa, ¿A qué cosas te está limitando? Y en esas cosas que me dice que le limita, esas cosas que le están costando, el eh, trabajo desde la importancia, ¿cómo de importantes son estas cosas para ti? ¿Cómo de, cómo de cuánto quieres conseguirlas? Eh, ¿Qué importancia tienen en tu vida, vale? Desde este lugar, vale. No sé si, no sé si te, no sé si te lo, ah, bueno. Y perdona. También hay una, también hay una resistencia para trabajar juicios y creencias que es el miedo al cambio, vale. Es me da miedo a cambiar porque no sé lo que me voy a encontrar. Entonces, desde aquí, lo trabajo desde la parte de la confianza, es decir, eh, todos hemos aprendido a montar en bicicleta, eh, todo, bueno, todos, o sea, pero que mucha gente montamos en bicicleta, hacemos una tortilla de patatas, eh, entonces el poder ir identificando los miedos que puede tener esa persona al cambio y poder ir, ir generando confianza en que va a ser capaz, de abordar ese cambio y a muchos de los miedos se van disipando a medida que va hablando, ¿sí? Espero haberte, espero haberte respondido ¿vale? Otra pregunta, perdonadme que llego. Sí, le ayuda Pues nada, de, de nada Cristina. Ana María pregunta ¿qué hacemos cuando nos encontramos con traumas? como detecto yo que yo sumo un trauma o una creencia? Vale, cuando yo detecto que es un trauma y no es una creencia. Eh, Humberto, ¿puedes darle voz a Ana María? Para que pueda explicar ella un poquito qué significa trauma. Nos pueda poner un ejemplo, por favor. A ver si. A ver si Humberto nos puede. Nos puede dar el voz. Eh, sobre todo desde aquí ya empezando a, apli empezando a aplicar el, el, la, o sea, empezando a aplicar un poco lo que estamos viendo de teoría de juicios ¿no? y de teoría de interpretación. Entonces, bueno, me gustaría saber un poquito qué significa para ti que es un trauma eh, y que nos pongas un hecho, un ejemplo concreto. Y desde aquí veis cómo empezamos a trabajarlo desde ese lugar, ¿vale? Entonces, a ver, Humberto te está dando voz. Vale, pues eh, Ana María, ¿ya tienes voz? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola Elena, ¿qué hay? <ríe> eh, mira Elena, te quería preguntar esto porque, por ejemplo, eh, ¿qué ejemplo te puedo poner bueno? Eh, tener miedo a la oscuridad, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Yo te, eh, te pongo como ejemplo eso porque es un trauma muy, muy común. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pasa si detecto yo en una persona um, esta creencia que la oscuridad es mala? ¿Entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo sé yo que, que es una creencia y no es un trauma? Porque si es un trauma ya no podría tratarlo yo, ¿no? Pienso yo. Eh, a ver, si una persona nos dice que la oscuridad es mala, desde nuestro diccionario como coaches, uh -huh. para nosotros eso es una creencia. Uh -huh. Entonces, la voy a trabajar de la misma manera que estamos viendo. Esta creencia surgió en el pasado debido de algo, a algo que esa persona vivió, en el sí. presente está viviendo con ella, y al futuro le está impidiendo hacer cosas. Ahora, uh -huh. yo tengo que tener claro de que esto es una creencia. Es una manera que esa persona tiene de, de vivir, de interpretar la oscuridad. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Desde la revisión. Pues, ¿qué piensas tú de la oscuridad? Vamos viendo la admisión. ¿En qué te uh -huh. basas para pensar que la oscuridad es mala? Y vamos identificando los hechos. ¿Sí? ¿A qué te está limitando? Vale, vale, vale. ¿El coste vale. que está teniendo? Igual. No hace falta claro. que le demos el valor de, o sea, para nosotros le, le damos el, la interpretación. Nuestro diccionario coach es, un, uh -huh. es una creencia, una creencia uh -huh. profunda porque posiblemente venga de de algo que haya experimentado que le haya marcado mucho. Ahora buscar ejemplos en positivo, es decir, eh, puedes puedes pensar en algún ejemplo donde la oscuridad para ti no haya claro. sido haya sido buena en positivo, bueno, haya sido buena y aquí seguro que encuentra. ¿Sí? Vale, vale, Lena. vale, vale, estupendo. Muy bien, gracias. De nada guapa. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario a lo que no se haya entendido? Esto indudablemente eh, ahora nos queda en ponernos a practicarlo ¿eh? Nos queda, nos queda ponernos a practicar y a practicar. ¿Y cómo vamos a practicar? Chicos, aquí va, voy a ir, para ir cerrando, voy a ir, os voy a ir mandando los deberes. Para los que estáis entrando en contacto casi por primera vez con los juicios, os animo a que empecéis a trabajar a identificarlos. Para los que ya los tenéis muy identificados, pues os animo a que, a que nos pongamos a practicar y a practicar y a practicar de la conversación, la identificación y el trabajo de revisión para poder transformarlos posteriormente. ¿Sí? Bueno, si os parece vamos a vamos a ir cerrando. Eh, espero que os haya servido la, la propuesta que hemos hecho de, de juicios. Si tenéis si os seguís teniendo alguna duda o queréis o sea, contactar conmigo o algo pues eh, mi email es elena.polidura@ecoi.es, vale desde aquí podéis desde aquí pod podéis contactar conmigo, vale a través de la escuela. Os agradezco la, la escucha, me he sentido, es un poco extraño ¿no? Me siento un poco aquí, aquí sola pero os he ido observando desde aquí. Eh, seguiremos organizando eventos de la comunidad donde podamos seguir compartiendo y nada, gracias a todos y, y como dice Rafael Echevarría, la acción mata juicio, a partir de ahora pues os animo a que nos pongamos todos en acción a practicar ¿ok? Bueno pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Chao, hasta luego. <risa> Chao.